The oh, other side Con el humo. Y con el aire. Humo, humo, humo. con el aire. con el humo adentro. Mojando agua, quemando fuego. Podrido todo, nada. Puro, a punta de espada, con el basilisco. Lo alto de la torre que custodiaba, escondía los colores y el sentido de este tostero personal con la muerte La vida y un portal hacia la misma Conjado oh, oh. y la madre tierra Mi vida yo te amo A un reflejo Me vives y soy malo, malo. Si sí, soy malo La luna entera me amansa Anduve con odio supremo Y me quemó que no vacío nada me llena Poco es de puta madre un loco con amigos escasos, porque los auténticos hermanos, lo tengo tomado, habitación mía, nacionada y mucho no de menos. José Tañino, para mi ayuda. José Tañino, para ayuda. José para O a tener careza, billetes para todos. José si no, si me pero no me ha no me he si visto sin techo mi gente mis cuartos cumpliendo condenas, apenas duermo Estrecho los huesos, no sé. echándole alma cerrar un clavo que arde Pancho pegándole un palo no sabe ni nada, No sabe ni nada, No sabe ni Pancho pegándole un palo Y no sabe ni nada, El en el aire y con el humo dentro Mojando agua y quemando fuego Por todo, nada puro A punta de espada, concapacitismo ¡Paso para el de en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 Y con el aire y con el humo dentro Mojando agua, quemando fuego ah, Podrido todo, nada puro A punta de espada contra el basilisco Lo alto de la torre que custodiaba Escondía a los colores y el sentido de este Conteo personal con la muerte, la vida y un portal hacia la misma, mojado y caliente, infinito amor, cuida la madre tierra, mi vida yo te amo, la vez era un reflejo, revives si soy malo, si sí, soy malo. La, la luna entera me avanza, anduve con odio supremo y me quemó, soy de su manejo, lleno de vacío nada me llena. Poco es de puta madre, tú no lo confites, con amigos escasos, prefiero auténticos hermanos, no tengo lo malo, habitación, pero ahora el dañino, nada me ayuda. Ordenes de aleja abierto para ojos, echame unas horas y me banco porque si no me desmayo, pero no me han violado una siesta. Me he visto sin techo, ni guita ni gente mis cuates cumpliendo condenas. Pero cuerpo estrecho los bolsos, echándole algo, cerrado un clavo que arde, pancho, pegándole un calo y no sabes dónde. Y no sabes dónde. Oh, madre, tío. Oh, madre. Oh, madre. should <laughs>